Hola a todos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Dios Super Mario Bros. U y la... empecemos. <tose> Yeah. <sweak> Bueno amigos, esto sería el video de Dio Super Mario Bros. Udilux. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Adiós.